Buenos días amigos pescadores Hoy nos encontramos nuevamente en una tradicional laguna bonaerense Laguna de Gómez, Junín Estancia Los Amigos Y bueno, y precisamente con un amigo como lo es Claudio Vicentín Que hemos visitado en varias oportunidades Realizándole notas eh, Bueno, y hoy con la sorpresa de que este 2021 eh, Arrancó en punta, arrancó en punta a la Laguna de Gómez Con muy buena pesca de pejerrey Por lo menos lo que nos estaba comentando Claudio este, está saliendo todo pescado a flote, así que ya estamos en el medio de la laguna, ya tenemos la lancha anclada. Eh, los equipos vamos a preparar y vamos a mostrar con qué línea, con qué equipo vamos a pescar. Este, y esperemos tener una excelente jornada. Así que bueno, te damos la bienvenida al programa, Claudio, como siempre. Bueno, bienvenidos, este, muy buenos días. Y sí, como decías vos, este... La verdad que es una sorpresa, la laguna este, nos sorprendió en esta temporada porque te puedo asegurar que hace tres semanas este, era impensado lo que se está viviendo. Hoy. Eh, el problema es que como pueden ver está bastante baja, bueno esto es consecuencia de la lluvia, ahí no podemos hacer nada, pero bueno... Este, el pique está muy muy bueno, muy muy bueno y bueno, esperemos que siga. Esperemos que siga. Así eh, que bueno, eh, armar las líneas y vamos a ver qué pasa. vamos con las líneas al agua. Dale, ya vamos con las imágenes, vamos a ir mostrando todo los equipos que vamos utilizando, vamos a mostrar también el color del agua, está nos sorprendió también muy verde el agua, debido a que está tan baja la laguna, pero el pescado está picando, así que hay que aprovecharlo. agua muy caliente, lo que decíamos hoy la laguna está baja, bueno, los dientuditos están presentes siempre, los sardinones así que bueno, pero ya vamos vamos a ir enganchando algún peje bueno, acabamos con el primero de la mañana, ¿Eh? un lindo peje de medida, unos 28 centímetro treinta, combativo lindo, así que bueno, vamos a seguir. Bueno, lindo peje para Ezequiel, dale. Bueno, Claudio, bárbaro, ¿cuánto estamos pescando? ¿20 centímetros? 20 centímetros. 20 centímetros. Viña de flote. 20 centímetros y no sé si un poquito menos. Perfecto. Perdón. Bueno, acabamos con otro. En este le pusimos mojarra y filé. Colgamos también un filetito para ver si hacía más atractiva el bocado y bueno, dio resultado. Muy bien, Gordi ahí, eh. Uh -huh. O sea, Jotito. ¿Con mojarra, Ezequiel? Sí, con mojarra. Todo con Y con la línea tuñada. Juvenil ahí, un pequeñín Bueno, acá estamos con una captura de Claudio Nos decía Claudio que hay bastante cantidad de bagrecitos, moncholitos en la laguna Así que bueno, acá tenemos la... Al agua, perfecto. Bueno, Claudio cambió línea. Claudio puso unas ping pong para probar. Este, bueno, ahí tuvo una, una respuestita, un lindo peje de medida. 15 a 20 centímetros sí bueno acá tenemos un panorama de cómo está la laguna Vientito nor noroeste hoy tenemos de 7, 8, 10 kilómetros allá tenemos otra embarcación que también es de, de Claudio otra de las trackers de alquiler que posee mucha cantidad de lancha mucha cantidad de embarcaciones están en esta zona el pique está tranquilo por el momento no, no, no, es, no es un pique intenso pero de a poquito se va, se va haciendo la cuota. Bueno, acabamos con Marcelo. El chelito sanó, tiene una buena capturita. Peje de medida también. muy esa! Bueno. ¿Vos, ¿Vos querés una para filete. Ah, pero... Ahora vamos a hacer filet con eso está, está picando también con filetitos de, de dientudito y, y una mojarra Así que lo vamos a aprovechar Entra, bueno, un juvenil acá de Laguna de Gómez, Estancia Los Amigos, Junín. Volvió Acá venimos con otro pescadito de medida. Ah, del sí, sí, sí, chelito. Filé ah, y sardinito, sardinito. Bueno. Ah, me veía, me... Muy bien. En ya sacaste Mejoró un poco el tamaño, Claudio. Muy bueno, che. Mira, PTV, ahora se está pescando más abajo. Bueno, va mejorando un poquito el tamaño. Bueno. bueno, acá estamos ya promediando el mediodía Realmente un día espectacular Bastante calor este, El clima acompañó, nos tuvo un vientito norte, noroeste De 7, 8, 10, 12 kilómetros Ahora, bueno, ¿hacia dónde vamos, Claudio? Bueno, no? vamos a ir a las tres aguas Que es la zona donde realmente empezó a picar el pique eh, Empezó a picar el pescado, perdón Y bueno, vamos a probar ahí y ahí es donde se juntan las corrientes del agua que viene de los, dos, este, de los dos sectores, de la zona de Mar Chiquita y de la zona de Ahí se juntan y forman este, el brazo del salado, que después termina siendo la última parte de la laguna del último. Dale. Así que bueno, vamos a Perfecto, darle. vamos a probar. la pesca estuvo aceptable. No fue una sí, cosa loca el pique, pero... Pero... pero... sí. Digamos que hoy mucho calor, eh, poquito viento y igualmente pico. Perfecto, dale, Vamos. Final de la jornada. Laguna de Gómez, estancia a los amigos. Bueno, hicimos una, una jornada de mediodía, pues ya bueno, el, el sol se puso muy muy fuerte, hay más de 30 grados de temperatura, realmente está bastante, bastante pesado. Eh, pudieron apreciar en las imágenes eh, la pesca de pejerrey que hicimos. Aceptable, un pique eh, aceptable. de a rato intenso, por ahí se cortaba, pero bueno también hay que atribuir esto a la temperatura que tiene el agua, al clima que todavía no, no ha descendido sí, a la temperatura. Sí, el ayer hubo viento, el viento azul fuerte que también revolvió un poquito el agua eso hubo un poquito en contra pero la verdad es que es bastante aceptable Perfecto, así que bueno eh, agradecerte a vos eh, Claudio Claudio Vicentín, y acá de Laguna de Gómez, Estancia los amigos por habernos invitado a, a realizar esta nota de relevamiento para que toda la gente que, que ve el programa puedan ver las bondades del espejo, el pejerrey que está saliendo que estimamos que con el correr de los días debería ir mejorando el pique cuando las temperaturas comiencen a descender correcto, correcto. bueno, primero este, lo que tenemos que agradecer somos nosotros que, que ya nos acercaron hasta acá eh, ustedes pueden mostrar cómo, cómo está la situación de la laguna hoy que, lo voy a repetir hace 15, 20 días era impensado que podíamos hacer las pejas que estamos haciendo así que bueno eh, aprovechemos este oasis en el desierto, porque ya venimos de dos años bastante bastante malos eh, que hace el pique de la laguna y bueno, esperemos que dure. Eh, bueno sería que, si pueden apreciar, que en las costas está faltando por lo menos un metro de agua en toda la Sí, manera. haría falta una buena lluvia como para que también sí. este, limpie un poco el agua, sí, sí, entre agua limpia en la, la, la, la laguna, oxigene, este. porque está bastante de verde el agua, pero sí. bueno, creo que el lunes están dando algo de lluvia, esperemos que las precipitaciones sean las esperadas. <ríe> Este, y esperemos que la gente hidráulica también este, se, las pilas y, se ponga las pilas y, y el, el, la materia prima eh, de nuestra actividad son dos, este, agua y pescado la, el pescado está el agua hay que cuidarla así que bueno esperemos que la gente... bueno amigos eh, agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas eh, agradecemos también a Claudio Vicentín a los amigos por habernos recibido y poder mostrar en imágenes este, la Laguna de Gómez como está en estos momentos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima entonces y cuando quieran en las puertas. Muchas gracias. Gracias Claudio.